Have you ever felt Are you listening? Damn. Uh. Yeah. Uh yeah. Para ustedes, lo que en realidad ustedes no me van a decir a mí Carolina, Carolina No, yo pensé en un nombre para llamarles a ustedes Porque no les puedo estar llamando como amigos Tengo muchos amigos Ay, La chica de que muchos amigos Seis yo ah. Pero Pero eh, Como en un... como no sé. okay. Así que por Instagram, por por por por este eh, por facebook por este por este video, por este video, por este o sea, si un nombre sale más de tres veces, mujeremos con ese nombre. O si dos salen con ese nombre, a uno le vamos a, a llamar con género masculino, masculino y otro femenino. ¿Ok? Gracias. No olvides suscribirte y aldea la campanita Así cada vez que yo soy nuevo, te lleve la notificación. Chao. Caro tuyo.